Me desperté y no estás aquí Y, y Sin tu voz no puedo ser feliz Y, y Dime qué es lo que quieres de mí Y, y Un día dices que no y al otro sí Y, y Si me va a dejar Este juego no puedo soportar Bebecita no quiero jugar Mi corazón te entregué, Siempre te amé no dudé No soy payaso si tú juegas conmigo Pero esto se acaba ya te pillé Baby la vida es un ciclo Sé que te voy a superar Eres una página pasada No voy a volver a mirar atrás Yo me cansé de esperar No me quiero enamorar Dime si quieres chingar Solamente dos filas en la mano Empezamos a enrolar Quieres de mí, un día dices que no y al otro sí. Dímelo si vas a estar ahí o si te vas a alejar de mí. Esto me está causando daño a mí. Ya ha pasado más de un año así. Hoy, ya ha pasado más de un año así. Hoy. Ahora solo quiero cambiar. Solo me quiero emborrachar Ya no quiero amor como Lenny Solo quiero la varetica quemar Ahora solo quiero lumbiar, Solo me quiero emborrachar Ya no quiero amor como Lenny Solo quiero la varetica quemar Pues yo me cansé de rogarte Tanto que no quiero insistirte Y como me dijo no tengo de la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 Number one. Dime los aplicación.